me gusta cumplir lo que digo. Yo no puedo decir que es ahora, déjeme de aquí, déjeme canalizar y cuando yo tenga la respuesta, yo le digo, vea, a esta tarde o en la mañana, pero yo no puedo poner una fecha ahora si yo no he hablado con el Ministerio todavía, porque no voy a decir una cosa por otra. Tengo que decirle cosas que yo vaya a cumplir, pero tenga la seguridad y la certeza que no vamos a durar dos años, yo nada más tengo un año. No y con el compromiso de ustedes, porque lo que decía ahorita todo va a asumir un poquito mayor nivel de compromiso, con la colaboración de ustedes de los grupos estudiantiles, porque bueno, yo voy de decir algo, cuando yo le dije, la edad de no tiene la UAS, nosotros decíamos esto es lo que hay que hacer. Y los estudiantes asumían eso. Cuando dirigían el Manuel María Castillo, no, esto es lo que hay que hacer. Los grupos estudiantiles en los centros educativos tienen una voz en su país. Y si ustedes van a asumir ese papel hasta que llegue ese personal, bien. Ahora bien, también entiendo lo de los compañeros que no, no para dos años ni un año, sino la mayor brevedad posible, dentro de las posibilidades, que eso se resuelva. Yo sé que a decir se puede resolver eso y ella dijo que va a ir a las de la siguiente mañana al 15. Bien, ahora hay una situación, no me da verdad Ustedes saben que no me la habilitan del 5 al 11. Y no creo que en lo que falta de este mes puedan también nombrar a esta persona. Ahora bien, si el ministerio garantiza de que se va a nombrar, que ese personal va a cobrar en el mes de diciembre, Belén se puede enviar y cobrar. Que que eso puede ser también. Nosotros lo que vamos a reunir con las autoridades, hay un buen ánimo, de buscarle solución a la problemática que está viviendo tanto el licenciado de Bin como el Manuel Mera Castillo. Que lo que ha ocasionado es un problema de inseguridad que han alegado los profesores. Y eso, eh, la respuesta que dieron las autoridades fue con, la con relación a la Policía Nacional dentro del centro, pintada de Policía Escolar. Entonces, nosotros lo que hemos visto es que las autoridades han planteado prácticamente es retirar la Policía Escolar y agilizar el nombramiento de la seguridad que están planteando los profesores y que plantean los estudiantes. Porque nosotros en ningún momento estaremos en desacuerdo de que se le brinde la seguridad al estudiante, pero las autoridades saben qué tipo de seguridad que deben enviar los diferentes centros educativos. Entonces, ese, esa seguridad es prácticamente la que las autoridades han dicho que en los próximos días estarán agilizando el nombramiento de esa persona para enviarlo a esos centros educativos. Pero si sí, vemos la actitud de las autoridades de retirar a partir de este momento lo que es la policía escolar, por lo menos del Liceo de Sila Pepín y el Liceo de ¿Se retomará la docencia en ese, en ese, bueno, en ese liceo? Ya, es una, ya eso sería una decisión de la, de la asociación de profesores dentro del comité de base de la ADP, dentro del plantel eh, educativo que creo que se estarán reuniendo para determinar si regresan o no a la presencialidad, que es lo que nosotros queremos, que se regrese a la presencialidad. Claro, con la seguridad que debe eh, tener el Ministerio de Educación, para que se, la, el proceso de enseñanza se brinde, es un proceso de paz y de tranquilidad en el centro educativo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.